Es dirigirnos hacia otros resonadores. Yo hubiera sido nuevo, desde o sea, yo me hubiera ido directamente a este resonador, puesto que era que un resonador de por medio. Como un si un poquito más alto, yo no me voy a dirigir directamente al otro para empezar a atacarlo. No mata que como de la calle, los de allá también están dentro, de pues las casas, no puedo ir ahí. Pero vamos a hacer dos a la vez. Vamos a atacar en medio Y vamos a atacar este Para habilitar los resultados de este lado De este portal Ex bot, Se caerá rápidamente Entonces empezamos a atacar hacia este lado Con eso vamos a empezar a intentar de que Ataquemos Ya se cayó aquí el mod de acá Ya se cayó el otro portal Solo en el que vamos a decir: Reserves, 20, Voy a capturar ese portal. la portavis? explicando cómo es. Vamos a la esquina rápidamente para mostrar cómo se ataca Era que el ejemplos de ese exemplar es un poco bajos, no así es explicar, pero necesitamos más o menos poder explicar bien cómo se hacía en la, la antigüedad. En la antigüedad. XM Reserves, 29%. Bueno, aquí estamos en medio y no hay conexión a internet. Ya hay conexión a internet. Malditos datos. Vamos a irnos directamente al resonor. Atacar el resonor. Con eso estamos dándole muy fuerte a este y unos ataques más débiles a este. Bueno, destruir directamente resonator, el resonator. You are under attack. Portar, 1%, 1 Drain. XM Reserves, bueno, 20%. No, ya lo capturo, percent. Y eso es todo. Resonator deployed portal online. Good work. Es red, simplemente con un XMP que yo le ponga, se muere. Y pues acabado el fan eterno de Ciramtar. realmente aquí la gente no viene. Están unos vagos desocupados aquí como ratas. Van aquí a. estos portales. Vamos no, sí, a ir por eso. Solo quiero explicar cómo funciona la temática de estudios sonores. No me funcionó muy bien, me está dándole muy fuerte eso que tengo. No sé, eh, eh, buenos. Bueno, Pero le está dando un muy, muy eficiente a todos los resonadores Si hubiera tenido ejemplos eh, más bajos, pudiera eh, demostrarlo de una forma más. visible. Como se está confortable bajo Digamos, yo desde aquí, puedo estar atractivo, pero un nivel 8. La ventaja sería un nivel 8, bueno. Nivel XM nivel Reserves, Ni más, nada más, que, más numerito, el nivel FT es un nivel 8. Nator, Entonces, estamos, el, otro, el otro resonador está lejos. Entonces ya estamos dando un 11-14% por hacer más de ahora al 20. No, entonces, es muy fácil hacerlo. Nos veremos otro no,